Hola, ¿qué tal amigos? Saludos especiales para todos ustedes. Bienvenidos al canal OZ Producciones. Muchas gracias por estar con nosotros, por suscribirse a nuestro canal en YouTube. Y claro, también por sintonizar www.lasuperiorestereo.com Le invitamos para que descargue la aplicación a su teléfono Android de La Superior Estéreo y bueno, disfrute con nosotros 24 horas de programación. En esta oportunidad con Vivi Ramírez, una gran cantante antioqueña con más de 30 años de actividad musical, haciendo coros para las principales orquestas de nuestro país. Vivi Ramírez, la saludamos aquí en OZ Producciones y también a través de www.lasuperiorestereo.com. Muchas gracias, un abrazo muy grande para todos los que están ahí siguiendo La Superior estéreo y a ti Otonia por la oportunidad de regalarme este espacio, muchas gracias. Con todo gusto Vivi, ¿ya cuánto tiempo en la música y desde cuándo se inició en ella? Yo tengo hace por ahí 30 años sin bajarme de una tarima, excepto en pandemia. Eh, sí, 30 años seguidos. Yo empecé muy niña, como a los 12 años, grabando ese villancico clásico que todos ¿no? conocen, Mamá, donde están los juguetes. Pero yo era la mamá con 12 años. Luego, ya como a los 13, me fui de corista en vivo de Fausto, el, el Paisa y Jerónimo, el Argentino. Después me fui con, como a los 15, 16, fui a trabajar con Cracker, me quedé un año ahí. Luego me fui con Juan Carlos Coronel a trabajar en vivo en la costa. Después me fui para Estados Unidos, a Los Ángeles, allá estuve tres años con la Sonora Dinamica. Y luego regresé y acá en Medellín estuve 25 años con el Tropicombo. Ahorita estoy ya lanzándome solita y bueno, empezando, empezando a, a, a proyectar un nuevo proyecto ya, ya como más mío. Claro que sí, realmente es gigante la trayectoria que usted ha tenido. Pero bueno, me causa mucha curiosidad que, que la canción ¿Dónde están los juguetes? Usted haya hecho de la voz de la mamá que le habla al niño. Esa canción data de qué año, la composición de quién es, cómo hizo para, sin, para hacer esta canción que es tan voz, famosa. Se... Sí, esa canción se grabó en los 90, como a principios de los 90. Eh, no, me llamaron de Discos Puentes, están grabando unos villancicos con los niños cantores. Habían grabado ya la voz de la mamá de Mamá, donde están los juguetes, pero no, no quedaron a gusto con otra cantante. Me llamaron a mí, alguien dijo, hay una cantante que está muy niña, pero tiene voz de grande. <risa> eh, yo pienso que esa canción se le puede escuchar mejor a ella. Eh, no sé quién fue, alguien de, de Discos Fuentes en su momento. Y yo fui y, y grabé la canción y por ahí me dejaron haciendo los coros de todas las de todo el, el CD y apoyando otras canciones, El Niño Pobre también, que es otra, otro clásico, el Niño Pobre también hice los, la parte de la mamá, ya era con otra niña, pues todos los niños eran como decir entre 5 y 7, era la, la mamá de todos, aunque tenía 12. Y a partir de, de esa grabación, empezaron a, a llamar los diferentes productores musicales en Bogotá, en Cali, en Medellín, para hacer los coros de múltiples agrupaciones, pues con decirte que cuando yo entré a Simpro para asiliarme necesitaba tener 100 canciones grabadas vigentes. Y yo a los 18 me fui para Simpro y me fui a recoger a las disqueras es, eh, cuál fue el número de canciones y las canciones en que había participado. Y entré con 300 canciones a los 18 años a Simpro Sumando, sigo sumando y, y sí, la verdad sí es que he tenido mucho mucho mucho muchas bendiciones porque... Nunca he tenido que parar, a excepción, cuando vino la pandemia y cuando tuve un, un, un quebrante de salud muy fuerte. Voy a montar mi propia orquesta, que seguramente también vendrá bendecida, como todos los proyectos que Dios me ha regalado. Y bueno, en esas estoy. Claro que sí, Vivi. A... Estoy grabando con Iván Calderón, eh, me estaba produciendo, estoy haciendo unas rancheras con él y también vamos muy bien, sonando fuerte aquí en Antioquia. Seguro que sí. Y vas a contar seguramente con mucha gente que te quiere, que te aprecia y que ha seguido tu larga trayectoria musical para seguirte apoyando, porque me imagino que debes tener amigos en toda Colombia. Sí, pero son amigos virtuales, <ríe> porque yo la verdad soy muy sociable, pero no soy mucho de, de, como de tener amistades muy cercanas, soy muy solitaria, me gusta mucho mi soledad y, mi, y compartir la mayor parte de mi tiempo con mi hijo que ya tiene 15 años. Pero tengo unas cuantas amigas y amigos que son poquitos, pero que son amigos de toda la vida. y Pero de seguidores sí tengo mucha gente con la que hablo todo el tiempo, pero que realmente no, no conozco físicamente, o solamente los he visto en las presentaciones, pero sí son muchas las personas que a diario me escriben. Yo me pongo a, a veces a, a responder mensajes y eso vuelve y se acumula porque yo respondo y vuelven y me escriben. Y entonces eso es como... Eso le quita mucho tiempo a uno, pero hay que estar ahí pendiente de toda esa gente que me sigue y que me quiere, gracias a Dios. Que más o menos en, en 30 años, más o menos 32, que llevo en mi carrera, nunca he recibido un, un mal comentario de alguna de alguna persona. Y tengo muchos seguidores y los comentarios siempre son hermosísimos. Si yo me quiero levantar el autoestima, solamente me pongo a leer los comentarios de mis redes y vuelvo y me paro. <risa> <risa> claro, Vivi. Y va a recibir muchos más debido a su calidad artística, a su calidad como persona y gran profesional. Bueno, Vivi, eh, esa primera canción que se pegó, aparte de dónde están los juguetes, ¿cuál fue? ¿En música tropical o en salsa? ¿En participación con alguna orquesta o ya como solista? En eh, la Sonora. No, yo como solista apenas voy a iniciar. Yo siempre he hecho parte de orquestas, de grupos muy grandes y muy importantes. La primera canción que se pegó mucho, pero fue en los Estados Unidos. Salvador, Guatemala y México. Es una canción que se llama Corazoncito, que grabé con la sonora dinámica. Eh, ahí tendría yo como unos 18 años. Y luego, cuando ya no vine para acá con el Tropicombo, sí tuve muchos éxitos acá, sobre todo en Antioquia. Y la canción que es como muy ícono de mi, de mi historia musical, es una que se llama Misterio, que es producción y, ar, y autoridad del maestro Jorge Cotes. Con Jorge Cotes, claro que sí. ¿Cómo se conoció con Jorge Cotes? ¿Y cómo se inició con el, el Tropicombo? Estuvo por más de dos décadas en esta orquesta antioqueña que es conocida a nivel nacional, y Jorge Cotes, pues que es un gran compositor también. Claro, mira, Jorge, cuando yo te conté que, que después de que a mamá estaban los juguetes me empezaron a llamar todos los productores para que yo hiciera los coros de todas sus producciones, entre ellos estaba Jorge Cotes, estaba Iván Calderón. Había muchos, muchos eh, productores que solamente querían que yo grabara todas las canciones o todos los coros de las producciones que ellos hacían para todas las orquestas de, de Medellín. Los Ocho de Colombia, Los Tupamaros, Dionisio, Rafael Santos, Las Musas del Vallenato, Las Diosas del Vallenato, bueno, es incontable. Todo eso eh, eran produc producciones de Jorge, de Iván Calderón y bueno, muchos otros que se me escapan los nombres ya. Ahí fue donde empezó a conocer eh, Jorge y... Cuando yo estaba en la Sonora Dinamita, grabamos una producción completa que era para, para el Tropicombo, que no existía eh, físicamente, existía solo en grabaciones. Y cuando yo decidí salirme de la Sonora Dinamita, porque ya estaba cansada en Estados Unidos, me hacía falta mi familia, me dio una anorexia nerviosa, como de la soledad, de estar todo el tiempo en un hotel y en un avión, eh, ya el Tropicombo acá era un fenómeno en, en radial, y Jorge me, me dice, vamos a, a conformar la orquesta, viene o no viene, y yo le dije una. Y listo, ahí fue donde, donde empecé, y bueno, ya por cosas de la vida, eh, ya no estoy ahí, y ya estoy con mi proyecto, ya por, como te digo, por Iván Calderón, que también en mis inicio, en el inicio se estuvo ahí, siempre, siempre teniéndome como, digamos que su corista preferida para todas sus producciones. En estos días estuve grabando los coros para la producción de Giancarlo Centeno, ¿Cómo se, de Silvestre Angón, una canción también que hizo ahora Cristina Gainer, también para, para Los Gigantes del Vallenato, con, con Daniel Calderón. Bueno, eso es lo que he hecho en estos días: grabar un montón de coros para nuevos lanzamientos. Jorge Celedón, todos esos los he grabado en estos últimos dos meses. Y bueno, el grabar los coros no implica conocerse con los artistas inmediatamente. Cuéntenos. A veces están los artistas, pero lo que pasa es que los productores hacen toda la, la, la musicalización. Luego siguen sí, los coros y después ya el cantante entra de último a hacer las producciones. pues A meter las voces pues o los cantantes y si se trata de, de agrupaciones. En muchos de, de los casos yo estuve presente. Acá, por ejemplo, cuando te digo que grabé estos últimos, tuve la oportunidad de compartir viajeras a TikTok un rato jodiendo con Aura Cristina, a Daniel Calderón y los Gigantes, pues siempre los veo todo el tiempo porque son, son muy amigos míos todos. Con Giancarlo Centeno también tengo una muy bonita amistad desde que él empezó en el binomio cuando no era conocido, desde eso somos amigos mucho tiempo. Sí, casi todos los artistas he tenido la oportunidad de conocerlo a Silvestre no lo conozco, a pesar de que le hice los coros en estos días, pero bueno, siempre se presentan los momentos en que ya me puedo eh, encontrar y conocer a todos estos artistas tan, tan geniales. Así terminamos esta primera parte con Vivi Ramírez, talento colombiano de la música tropical, una espectacular voz. Sus canciones las puede encontrar en YouTube. No olvides suscribirse a nuestro canal OZ Producciones y bajar la aplicación desde la Play Store de la emisora en internet www.lasuperiorestereo.com Gracias por elegirnos.